Esperaron. Así mismo es. Señores, vamos a pasar a otra, a otra información y es de mi amigo. No, no, está aquí ya o tu presidente. Luis Abinadel Corona. Pero reveló porque cómo es. Bien hecho. Cómo es posible que usted. No, no, no, que se le ponga fuerte. No la hay gente rango también. aquí en este que esté por encima de la ley. Así mismo, que se le ponga fuerte a la gente. Dice Luis Abinader, sobre el general, que increpa a agentes de DGC al momento de fiscalizar su vehículo. Mira lo que te voy a decir. Que se le ponga fuerte a su gente así mismo. Bien mira, hecho, señor presidente. Mira lo que te voy a decir. Aquí hay que tener dos tipos de policía. El que aplica la ley y que dé el chance. Porque la gente lo quiere los dos. También es verdad. La gente lo quiere a los dos. Entonces, si policía viene y te aplica, policía el diablo. Si te dé el chance... Ay, ah, no. muchas gracias. Ay, muchas gracias. Eh. Okay. Entonces. Hay casos que no se puede ser tan extremista en otros. Claro, claro. No, pero hay que mira. Pero mira, déjame mira, decirte algo. Aquí hay mucha gente que Analfabetismo tiene más poder es igual a desorden. Oye. Muchos de esos policías a veces son analfabetos, Falta Mira, de mira, cultura, mira lo que. Lo, mira lo que. Vamos a escuchar, vamos exceden. a escuchar lo que, lo que dijo el presidente Luis Abinader Vamos a ver. Y eh, ayer, creo que no es conveniente no, no. y lo otro es que el, la, el cabo de la policía, eh, una mujer que usted menciona, está sometiendo a la justicia al diputado. Y yo lo veo eso muy bien, tiene que someterse Por esa razón. Pero en lo que se refiere al partido, ya el presidente del partido, el partido también informó. Que dijo que no solamente ella está suspendido, sino que se va a someter para sanciones y posibles expulsión eso es lo Señores. Señores, Dios, Dios, Dios. Tocó madera, hasta, dice mamá. Hasta golpe en la mesa. Muy Mira, bien, señor presidente. Mire lo que digo. Aquí la policía... ¿Y qué se es está Tiene... Hace su trabajo. <risa> pero ponla la de dos mil. Oye, aquí la policía hace su trabajo. <risa> pero si la policía apresa 50 personas llaman 10 políticos para que, que, suelten, que suelten 30. Ese es el problema. Entonces, todo aquel que tiene un chin de poder aquí, Ando otro video ya hoy de anoche No, pero que esto, esto no es una cosa que estamos diciendo ¿Es? Que una persona violó un toque de queda O que una persona anda sin mascarilla, Que es más por eso que los, que los políticos ahora se están llamando Para que suelten a su gente Ay, no. Sino más bien que estas son personas Que agreden a mujeres atentos a que tienen un rango O que agreden, o que agreden a las personas Atentos a un carguito o a un rango Mira lo que pasa con, con, con el general Con el general, perdón que te interrumpa Con el general Puede ser Luis Abinader que es el presidente, y a usted tienen que ponerle su multa, igualito. ¿No entiendo Igualito. Entonces el general quiso agriar. a ah, entonces, el, la que anda con el general, esa es la que tiene un rango fuerte, que eso se cree que es lo último. ¿Eso es aquí que tú dices? No, es eh, eh, lo que pasó con el general y ah, la DGC. Sí. Sí, sí. te entiende Los muchachos de la DGC, yo he visto policías más decentes que los de la DGC. Porque esa gente está en el medio, en el sol, 24 horas, y usted viene a hacer una infracción y quiere ponerse bruto. ¿No entiendes? Hay que dejar que cada quien haga su trabajo. Porque si usted pone. Mira, yo he visto situaciones: 20 presos. No, eh, Déjate de cosas, que el poder es para usarlo. Sí, pero 20 presos, por eso tiene que acabar. 20 presos ya, 50 políticos. Ya. ¡Hello, comandante! adelante, ese muchacho que ya va su casa y si yo te si a mí me llevan mira, yo te llamo tú mira, no me sueltes muchacho con nosotros atravesado pero tú no hablas por mí si yo, si pero cuando llevo, yo entro ¿no? y te hacen tú así ni caso te da ni caso <risa> <risa> bueno nada más dice <risa> bueno aquí <risa> no no no señores está muy bien lo de lo, lo el, el, el, que el señor presidente se pronunciara. Y que dijera que nada, que ningún rango está por encima de la ley y, y está muy bien, es cierto. Pero también los policías no pueden ser extremistas, eh, vuelvo y repito, no se debe ser extremista. Eh, El que no cae su está preso. Es en la mayoría de los casos eh, la gente se excede también y, y siempre quiere que le den un chance. Pero si usted ve que la gente de verdad lo necesita, podéselo. porque era como yo le decía ayer. no pero podemos dar. El gobierno no puede estar dándole dinero a la gente y, y, y la fiscalía pero, quitándoselo. No, pero que ellos se lo dan, ellos hay chance. Yo he visto personas que, por la decencia, la claro. pegan frente al cuartel, le he visto yo. ¿No entiendes? Se montan tranquilos. Ah, no, muy bien, mira. Había un muchacho, sí, sí. Un, un joven que iba con su niño en el carro. Está preso. Va, me dijo, no, por favor, ayúdenme. Eh, déjeme llevar el niño a la casa y yo sigo para igual y cuando estaba en la casa que salió la el esposa el comandante de Chance vamos sí. vea entre que no vuelva a pasar claro pero si usted se pone de loco está llamando ahí, ahí. Ahí tiene. ¡Eh, va allí! En el camión eh, ¡Ey, ey, ey! encima del camión empiezan a llamar. Hubo uno, me ofreció de 10 palos. Te voy a 10 palos. No, porque ustedes son segundos. Espérate, 10 palos. No, ustedes no. Ustedes son no, segunderos. Usted, ahí están los likes. Tú tienes que ver quién es quién, quién es segundero no. Y filo son unos no, segunderos. No, no, me decía, ah. no, no, no, no, si a mí me agarran con filo y filo empieza de segundero, le doy un trompón. Oye sin cámara Ay, Dios mío, no fueran abusadores ¿Eh? siempre he dicho Señor, que los jóvenes eso. están que, no, hay que flaco los jóvenes tenía, también yo, están tenía una, flaco tenía una para proteger de los derechos ¡Ay! para proteger ¡Ay! los derechos de los ciudadanos pero también su segundero porque mira filo da una cuerda no. Con cojones no, porque hay. Razones. La gente tiene razón. La mañana estaba con un frío. No siempre se está violando porque se quiere violar. Hay, hay, hay, hay, siempre hay razones. Claro.